Cuando las manecillas del reloj marcaban las 5 de la tarde con 47 minutos, se produce una inesperada y violenta agresión a funcionarios de carabineros de la segunda comisaría de Coquimbo. La persona del interior del vehículo le arrojó un combo en el El primer uniformado que vemos caer estaba realizando el procedimiento de detención de un delincuente, investigado por robos efectuados en el centro del puerto. Lo que observamos a continuación lo protagoniza su cómplice delictual, quien empuja al segundo carabinero para luego agredirlo con reiterados golpes de puño, como vemos en la escena. La persona, la persona y el Le pegaron a carabineros, pero resulta que se metió mucha gente a defenderlos, porque ya la delincuencia ya los tiene como hasta más arriba de la coronilla, entonces ya estamos cansados. El video deja en evidencia que fue gracias a la oportuna intervención de Ciudadanos que se logró detener a los agresores, transeúntes y locatarios de Calle Aníbal Pinto del centro de Coquimbo no dudaron en solidarizar con los carabineros atacados, además ayudaron a reducir a los sujetos de 21 y 27 años. El único afán que tienen es ayudar, es cooperar, es estar cercano a la comunidad y en ese sentido vamos a seguir las acciones legales que correspondan. Vamos a acompañar todos los procesos que correspondan desde el punto de vista judicial. Ambos fueron detenidos y quedaron con medidas cautelares. Firma mensual en la tenencia de Tongoy, 90 días es el plazo para la investigación y prohibición de salir del país. Maltrato de obra a carabineros y que básicamente sanciona a aquellos que lesionaren a carabineros en funciones con las penas de presidio menor en su grado mínimo hasta presidio mayor en su grado su grado máximo. Coquimbanos aseguran que cada día es más habitual ver a individuos sublevados contra efectivos policiales en distintos sectores de la ciudad. La policía no es mala, la policía cuida al pueblo, pero el pueblo es malo. Usted pasa por aquí tipo 8, 7 y media de la noche, eh, no hay gente ya. El recuerdo policial es muy poco lo que hay acá. En el retorno a las actividades presenciales, luego de las cuarentenas en pandemia, habría traído mayor agresividad a las calles y un aumento de delitos violentos. El individuo no nace con una conducta criminal como tal. No obstante, existen una serie de factores de riesgo o también situaciones que provocan que esto perdure en el tiempo. Fue gracias a la intervención de transeúntes que la situación no tuvo mayores consecuencias para los carabineros Cabo II Araya Michea y el Cabo II Villaruel. Y aunque las imágenes son elocuentes, los agresores solo quedaron con firma mensual.